Hola a todos y a todas, estamos en Francia, en la brocante, la brocante quiere decir como, bueno no me acuerdo cómo se dice en español, el mercado de pulgas o cuando hay vacía, garaje, cuando se venden muchísimas cosas eh, que no tienen mucho valor para los que venden, pero que tienen más valor para los que compran esto y entonces se pueden encontrar de todo, bueno la mayoría de las cosas son siempre como en todo, mucha ropa y también pues muchas cosas muy antiguas como libros como a veces juguetes videojuegos antiguos bicicletas cualquier herramienta se puede comprar incluso lámparas de todos sillas uno puede comprar todo lo que sea y en francés cada pueblo hace eso cada fin de semana entonces digamos este pueblo va a ser este fin de semana que venden cada año hace un pueblo digamos un, sol, un solo fin de semana cada año o dos fines de semana por año un pueblo va a tener su mercado de pulgas que digamos así que cada fin de semana hay que ir a otro pueblo para ver otro tipo de mercancía y entonces pues yo la verdad como no, no compro mucho solo voy a veces para ver cosas antiguas pero más porque no hay mucho que hacer un domingo son todos to to los domingos en la mañana entonces es súper interesante lo que se hace en Francia no sé si se hace en otros países europeos pero me imagino que sí y entonces si sí, podemos ver mucha muchísima mercancía de todo o sea me ha pasado a veces de comprar aquí cosas baratas no sé un cable HD o un control para videojuegos como aquí venden todo y se puede negociar se puede regatear se puede hacer de todo es muy muy muy interesante y yo entonces si sí, van a visitar a MES pues saben que conmigo pueden conocer esas bocons y comprar muchas cositas para todos. Entonces tampoco voy a mostrar todo, pero es muy grande. Hay muchísima gente y muchas cosas. Mire, por ejemplo esta Dora en peluche. Si tienen hijos, hay muchos juguetes. Entonces, si hay la verdad, de todo para todos y es la única manera de poder negociar en Francia, porque generalmente en Francia no se negocia pero aquí sí se puede y a veces lo que hace gente aquí, eh, a muchos hacen negocios, digamos hay gente como cazadores de Procon, se dice que son los cazadores que por ejemplo vienen acá para comprar algo a 2 euros y venderlo a 500 euros, a veces eso pasa por ejemplo, hubo historias de personas que compraron aquí anillos a dos euros y que era de diamante de verdad y lo vendieron a mil euros. Pues pasaron casos muy pocos, pero pasaron casos que se puede encontrar una, una perla rara, una, un oro, un diamante. Se puede encontrar con suerte, obvio, porque todo es suerte en la vida. Entonces, si muchos vienen aquí para comprar videojuegos a 5 euros y venderlos a 50 euros y algunos ganan mucho dinero haciendo eso Bueno, cuando habla de videojuegos aquí tenemos una lista grande de muchos videojuegos antiguos por ejemplo de Super Nintendo y algunos son muy baratos como otros más caros entonces sí, hay mucha elección porque hay mercados de todo, no solo ropa y entonces sí, a mí me gusta particularmente los videojuegos tengo incluso un canal de videojuegos lo bueno es ver a veces cosas nuevas como antiguas y es como todo, a veces habrá cosas más caras como cosas más baratas como de tener suerte aquí por ejemplo está el xbox 360 está la super nintendo, la sega saturn, la nintendo 64 no sé si conocen todos esos videojuegos voy a preguntar a ver si tienen de nintendo 64 no sé si conocieron con mario y todo, a ver vamos a ver, si usted de 64? Bueno, $64 no está Pero igual están los de la Nintendo DS también Y bueno, a veces hay que preguntar el precio porque no todos los precios están Pero hay que preguntar, igual no estoy interesado, quería ver un poco de $64 y no está Y aquí está la DS con muchísimos juegos Y otros que están ahí vendiendo ropa o peluches okay. al lado bueno, ya no conté más. También hay muchas reliquias. Entonces ahora pues... Si te ha gustado el video... No olvides poner un like, suscribirte... Y... Yo voy a seguir viendo si encuentro un diamante. Hasta luego. ahora ¿cómo están? Son las 10 y casi 10 de la noche. Y todavía es de día en mi linda ciudad. Bueno, de día entre comillas. Porque aquí... El sol se oculta como a las 10 y media de la noche, está muy oscuro todavía. Podemos ver que hay un poco de sol y eso que son las 10 y 5, casi 10 de la noche. Entonces son como tres semanas que hay en junio que, en el que el sol está en su apogeo de noche y que termina más tarde el día aunque obviamente a partir ya de julio-agosto baja mucho y en vez de las 10 de la noche y media se pone de noche como a las 9 de la noche en agosto ya a las 8 o 7 ya se baja, se baja mucho el sol pero sí todo el mes de junio en general el día dura 16 horas de sol y vemos que estoy en camiseta que aquí no hace frío así que mucha gente en Bogotá me dice ay pero en tu ciudad hace calor, frío perdón pues sí, en mi ciudad hace frío, pero existe un verano que son tres meses en el que nadie va a morir de frío Mientras que en Bogotá a las 10 de la noche, vestido así, sería morir de frío y obviamente se muy de noche con la gente muy en la cama, mientras que aquí a las 10 todavía, bueno no estoy en la mejor calle, pero está mucha gente en los bares. Bueno, si te ha gustado el video y que este todo, todavía esté vivo a las 10 y 10 de la noche hasta las 10 y media, está más o menos así, luego ya muy de noche, no olvides poner un like y suscribirte al canal, hasta luego.